De alguna u otra manera, pero que en algún momento no nos sentimos dioses porque tenemos, como le digo yo a la gente, debajo de la piel tú tienes tripas que te huelen mal, tienes un hígado, tienes un vaso, tienes un intestino, tienes un corazón que te late y somos igual que los demás con ciertos conocimientos avanzados en salud y que las podemos aplicar, pero no somos dioses como nosotros nos marcan los pacientes y eso, y eso el paciente hace elevar el ego del médico y ese ego es importante bajarlo es importante bajarlo cuántos pacientes tengo yo a los cuales refiero a ciertos colegas que tienen un ego súper supranatural y me devuelven a la consulta diciendo doctor mire ese médico que usted me mandó a mí no me gusta porque el tipo me trató mal eso es sí el tipo es buenísimo pero me trata mal ni me trata mal no me ve me regaña eso es guau wow, por qué siempre me he preguntado por qué una persona hace eso bueno, lo que estábamos viendo, lo que estábamos hablando hace rato de la obesidad, vernos si se quiere, uno de los ejemplos más fidedignos de todo esto es cuando, cuando tratamos a gente que tienen problemas de obesidad, cuando dejamos de comer ese chicharroncito, ese chigui que se está llevando a la boca a este muchacho, ¿cómo lo dejamos de hacer? ¿Qué te conecta a ese chiguicito, Aquí nosotros hacemos una marca que se llama Chiguis. Preguntas para el personal de salud o al coach en general. ¿Qué nuevas herramientas y habilidades debes aprender para obtener lo que quieres? ¿Estás dispuesto a elevar tu nivel de conciencia? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar haciendo coaching, haciendo mindfulness, haciendo PNL? El mindfulness lo estamos utilizando muchísimo en medicina, por lo menos personalmente lo estoy utilizando mucho. Eh, casualmente se ha popularizado en estos lados por el doctor John kabat zinn Casualmente digo porque este señor es médico. Eh, esto tiene su, sus orígenes budistas, eh, pero en el momento de la práctica, como dice abajo, aquí se enseña desprovisto de cualquier componente o terminología oriental y religiosa. ¿Y en qué se dedica a todo esto o a qué se trata todo eso? A la atención consciente o atención plena, en una práctica en la que tomamos conciencia de, la, de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Y hacemos también bastante PNL. La programación neurolingüística es un enfoque de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, creado por Richard Butler y John Greenler en California, en los años, en la década de los 70. Inclusive estos dos señores sostenían que tratar condiciones como fobias, depresión, trastorno, movimientos estereotípicos, enfermedades psicosomáticas, miopías, alergias, resfriados comunes, trastornos de aprendizaje y muchas otras enfermedades se podían aplicar con PNL. Evidentemente, algunas cosas que, que estos señores nombran no las aplicamos nosotros en coaching, pero sí tomamos muchísimas herramientas de, pro, de, de programación neurolingüística. Toda persona es una unidad de cuerpo, alma, espíritu, relación al otro. La capacidad de cambio toca a cada una de las dimensiones de la persona. Lo importante es que tú tengas la capacidad de cambiar. Lo importante es que tú tengas la capacidad de desaprender muchas cosas y reaprender cosas nuevas. De aprender herramientas nuevas para tu profesión. La que sea, la de coaching, la de arquitecto, la de ingeniero, la de, la de coach personal, la de coach grupal, la de coach empresarial. ¿Cuál es tu próximo cambio? ¿Será útil en tus propósitos, en tus metas? Estas son preguntas que yo le hago a la, a la, que yo le hago a la gente que, que hace cursos conmigo, médicos o personal de salud, que hace cursos conmigo de coaching en medicina. ¿Lista? ¿Estás listo para ser el médico del futuro? El médico del futuro va a tener que aprender. Eh, eh, eh, estamos ahorita capacitados inclusive para, yo hago consultas online y muchas de las veces que eh, la consulta online no solamente es escuchar al paciente, sino ver al paciente en esa imagen, la imagen que nos está ofreciendo de ese lado de la pantalla. Imagínense lo importante que significa aprender estas herramientas y aplicarlas porque la medicina del futuro se va a basar en este tipo de cosas, en muchas imágenes. Cada día vamos a tener menos contacto con los pacientes sino en el momento que el paciente necesite ser atendido de una manera personal. El ego, wow, el ego médico es muy elevado y tenemos que reconocer el ego médico cuando los médicos tenemos ego demasiado elevado. Tenemos que ser humildes en el tratamiento con las personas, estar atentos con lo que nosotros hacemos con la persona y practicar esa verdadera filantropía que llevamos cada uno de nosotros, inclusive el, la persona que hace coaching tiene que ser ese filántropo, si no eres filántropo, no haces coaching, es una de las cosas que yo pienso siempre. Estás listo para una carrera exitosa, aplicar coach, aplicar coaching a, a, a tu carrera. Yo la estoy aplicando a la mía y me está yendo bien. Y he descubierto muchas cosas que no había descubierto antes de certificarme con, como coaching. Y me está yendo bien, no, no a mí, no solamente a mí como persona, como profesional, me está yendo, le está yendo bien a los pacientes que se ven conmigo. Estamos haciendo que esas posibilidades que tiene cada paciente de ser sano eh, exista. Hay la experiencia aquí en Venezuela, en Maracaibo, de un sacerdote que hace coaching a los pacientes terminales, de cáncer terminal. Inclusive los hace, los hace tan importantes que el, el paciente con, con cáncer terminal es capaz de agarrar una libreta y decir, yo quiero que después de mi muerte... Eh, a fulanito le quede la casa, a tanito le quede el carro, cosa que no hacía antes de la sesión de coaching, pre-mortem. Y, y es impresionante, es re, no solamente le hace, al, al, combina la religión con el coaching, y combina esto no solamente a la, al paciente que, que, que está próximo a morir, sino al, al entorno familiar y al entorno de amistades. Y la muerte es menos dramática. Es, es muchas las herramientas que podemos hacer con coaching y aplicarlas en salud. esto es una parte, digo yo, de salud. Para prepararnos en la medicina del futuro tenemos que entender la medicina de nuestros orígenes, la escucha atenta, el habla, el gesto, la identificación del problema según la interpretación de frases, imágenes y el compromiso del paciente. Lo que yo le decía y esta imagen que coloco es precisamente porque en el futuro esto va a ser la medicina, como es todo hoy. Hoy la gente busca, busca comprar una casa, y lo estoy viendo mucho en Estados Unidos y en Canadá, y en el sur del continente, la gente busca una casa con comodidades que tenga su oficina porque no quieren salir de su casa, quieren tener todo en su casa. Y esto no va a pasar por encima de la medicina. La medicina va a para esto. Yo estuve en Colombia seis meses y en seis meses nunca perdí la comunicación con mis pacientes por esta vía: por WhatsApp, por el correo electrónico, sobre todo por esta vía. Yo le decía, ¿tienes un abajo? a la aplicación y nos comunicamos esta noche ahora la pregunta es para el coach para el coach colega que está ahí al otro lado de la pantalla para qué te sirve saber de medicina y coaching o para qué te sirve esto que te he presentado hoy en tu práctica de coach ya sea coach de salud coach de emprendimiento coach motivacional coach empresarial coach grupal coach personal. Esa pregunta se la dejo al aire y ahora yo les devuelvo a la pregunta a ustedes. Esta pregunta se la doy al aire y me gustaría saber qué les ha parecido la charla y qué les ha dejado esta charla en base a la pregunta que estoy haciendo. No necesito saber todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Este fue el día que presenté mi examen. Este señor dice... Alvin Toffler, y me gustó mucho, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. No sentimos que las sabemos todas. Muchas personas, sobre todo médicos, colegas, se creen que cuando se gradúan de médico se las sabe todas. No, apenas comienza tu carrera. Yo tengo 26 años de médico y todavía estoy aprendiendo. Y estoy desaprendiendo muchas cosas que aprendí mal y estoy aprendiendo herramientas nuevas. Y esta es una herramienta para mí nueva. Esto es la cantidad de cosas que yo hago para estar en el mundo del coaching. Webinars, reuniones, aplicarlo a mis quirófanos, a mis pacientes, mi consulta con amigos, con coaching. Con... Bueno, soy Medical Coach y esta es mi empresa y mi marca personal. Bueno, Así verdad, que les le, le dejo la pregunta Bien. La pregunta está, está muy bien planteada, eh, yo tuve un problema técnico, salté, desapareció, menos mal que ustedes permanecieron, pero tuve un problema que se va a notar en la grabación, pero por suerte todo terminó, llegó a buen puerto. Eh, quiero agradecerte y por supuesto quiero abrir este espacio de preguntas porque superó todas las expectativas que yo podría tener, eh, para, lo que, para lo que fue este, esta, esta cuestión de, ¿no? de tirarse al agua. Y me pareció buenísimo, me pareció buenísimo. Y este, me, me parece que dos, cinco minutos de debate en cómo puedo aplicar esto en lo que estoy haciendo sería el broche de oro. Así que dejo la palabra a quien quiera compartir. sala. Mira, Radical. A ver. Buenas noches. Yo no tengo. Buenas noches, sí. Daisy. Hola, doctora, mi nombre es Daisy como allí Primero, felicitaciones porque me gusta lo que está haciendo, me encanta. Yo soy madre de una niña con diabetes tipo 1 y quiero enfocar mi... mi yo estoy haciendo la certificación de coaching también y quiero enfocar mi, mi, mi, mi aprendizaje eh, para ayudar a, a los padres o eh, los más llamados o eh, etiquetados diabéticos tipo 3. En, el, en lo que es el diagnóstico de una enfermedad crónica en un hijo y cómo form, va a ser parte de la vida de, de una familia, cómo se transforma. ¿no? Primero le, lo solicito porque el coaching nos lleva a, a un tú-a-tú -tú con el, el médico y el paciente. O sea, ese ese mito que tenemos mucho donde el médico o, o que... Ese ego que el médico está en un pedestal, el coaching lo baja y lo, y, lo, y, lo, y lo pone en el mismo nivel, que es lo que mucha gente o muchos pacientes, personas queremos, porque a veces nos llevamos eh, dudas, eh, nos llevamos eh, el diagnóstico sin saber mucho, casa por ese mismo paradigma, y el coaching viene a, a, a, a romper todo eso. Me encanta lo que usted este eh, Yo quería eh, saber cómo, cómo de pronto podría enfocar esta inquietud que yo tengo como, como diabética tipo 3 eh, mm -hmm. y aplicarlo en esas familias y qué experiencia tiene usted con eso. Primero porque veo que las creencias limitantes que hay y que son desarrolladas por la sociedad más que todo, eh, romperlas porque en torno a la diabetes, que se están haciendo y la gente todavía sigue tomándose el guarapo sigue este, pensando que los diabéticos no comen azúcar que un montón de cosas que yo, soy, no, yo no soy diabética a mí solamente se me sube el azúcar o sea eso por una parte y por otra parte este, me parece que es importante lo que me gusta y lo que quiero y el enfoque que quiero hacer por la, ya por la, la maestría 9 que es crear un, un grupo de apoyo porque en vez está prácticamente en uno pero eh, pudiera empezar a emerger algo nuevo con este con, el, con esta visión pues que tengo y quería su opinión bueno eh, es bastante interesante lo que presentas no de, de, de la hiperglicemia hiperglucemia que estás presentando habría que ver ciertos detalles que te pudieras aplicar o que yo te pudiera aplicar en el en el en el momento ponle de una sesión, evidentemente tendríamos que, que mantener una sesión y, y, y ver, que tú me expliques con un poquito más de profundidad eh, de dónde viene esa hiperbidemia, desde cuándo la tiene. Doctor, disculpe, ajá. No, no me supo explicar. Yo soy madre de una niña con diabetes tipo... le Ajá, y le ah, estaba... Okay. Ajá, le estaba ah. eh, eh, Poniendo el enfoque que le, que, que le quiero dar al, al coaching. Mm. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, igual, igual. Eres, eres mamá de una persona que porta un, una condición, ¿no? Y lo importante sería saber: mira, son muchos detalles. Por eso te estoy explicando que lo ideal sería conversar contigo eh, en una sesión, una sesión eh, una hora, un par de horas y que tú me explicaras cuál es la condición que tú tienes con tu hija, la condición familiar, lo que te rodea, eh, lo que consume desde cuándo tu hija es diagnosticada con esto, y hacer surgir esas posibilidades y esas ideas que tú tengas que de repente no la tienes a la mano, y que ahorita haciendo la certificación de coach te vas a dar cuenta de que existen muchas cosas por aprender, desaprender, reaprender, y que las puedes aplicar a lo mismo. Todo lo que te recomiendo con, en base a eso, si quieres anotas mi número de teléfono, Estás aquí en Venezuela, ¿no? Me dice. Sí, yo resido en Valencia. ¿Y usted? Ah, ok. Estamos cerca. Yo estoy aquí en La Victoria, el estado de Aragua. Estamos a... Y me la paso yendo a Valencia muchísimo, a un espacio que se llama Coworking Lab, que queda en la avenida sí, Bolívar, en la avenida Bolívar, en el centro comercial ¿verdad? La Sevia. Ah, perfecto. Yo voy a estar el próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana, voy a estar allí en ese sitio. Si te quieres aproximar por allí, con mucho gusto y si... Hola. Se me desconectó esto. Se me desconectó esto un ratico. Y bueno, te decía, si quieres anota mi número de teléfono, 0424-359-1128. Y para las personas que están en el... Eh, fuera de Venezuela, es esto. Más 58-424-359-1128. Eh, si quieres, escríbeme por WhatsApp y con mucho gusto te puedo apoyar en esto y... y Vas a ver que vas a encontrar muchísimas cosas buenas al respecto. La experiencia que yo tengo con padres de hijos que tienen condiciones de enfermedad son muy buenas, son excelentes, excelentes, de verdad que sí. Eh, pero es una, es, es una respuesta larga, es pues, ¿no? una respuesta de, de 15 minutitos. Hay que enfocarse un poquito en, en, más allá Gracias. en detalle, algunas cosas. Pero, ¿ya notaste mi número de teléfono? Sí. Bueno, perfecto, Mándame un WhatsApp, me dices el nombre y te registro y ahí conversamos y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Nos podemos inclusive conectar por esta vía también. Doctor, no muchas gracias. A ver. El teléfono aquí está malo, eh, Gerardo, es 359 11 -28. Perfecto. Claro, el código de Venezuela es 58. Y bueno. Aquí hay alguien en el chat. A ver... Gracias doctor, su postura de responsabilidad del paciente de la mirada del coaching es muy valiosa, lo conduce a la congruencia entre su querer y su haber y de eso se trata esta hermosa tarea, gracias por integrar en su área. Solo observo que tiene una visión muy reduccionista de la psicología, tiene un enfoque más bien psiquiátrico y o clínico, la psicología tiene muchas corrientes, especialmente la humanística, la contextual. Ah, pero yo creo que esto fue lo que nos aclaró la doctora, ¿no? Bueno. La psicología tenemos, ok, eh, no trabajamos solo con enfermedades mentales o compromiso emocional profundos, y también trabajamos con el desarrollo del potencial humano, la evolución del ser y el manejo de los desafíos de la vida para una efectiva adaptación en el medio, entre otros. Con gusto podemos conversar estas aristas, soy psicólogo y soy coach. Rosana Gómez. Bueno, excelente, Rosana, muchísimas gracias. Eh, y no, no, gente, no es tener una mirada... Eh, eh, este, eh, reduccionista de la psicología solamente que la respeto muchísimo y, y tiene un campo que evidentemente es, es un campo muy respetable y es un campo bastante importante porque eh, precisamente se preparan en una universidad muchísimo tiempo eh, para salir con un título de psicólogo así que la palabra reduccionista no es lo, lo, lo que yo en realidad aplico para esto sino más bien de respeto y consideración. Eh, y por supuesto que eh, sí hay un espacio para entablar una comunicación entre coach y psicólogo. Y si estás haciendo la, eh, la certificación de coach, bueno mira, te felicito excelente porque vas estado teniendo una herramienta más. Yo esta herramienta la estoy eh, evidentemente aplicando a mi carrera, a mi vida, a, a mis conocimientos, a mi práctica, a mi emprendimiento a diario y como y si estás haciendo coach de la IAC puedes entender entonces lo que significa eh, vivir las maestrías todos los días de tu vida entonces bueno mira muchísimas gracias por la consideración y como no seguro que sí Rosana Gómez eh, no sé si me puedes eh, para ver Rosana Gómez eh, go arroba gmail.com perfecto está bien Rosana muchísimas gracias Quiero decirles que en todo caso esta, esta, este espacio eh, va a estar abierto, si podemos emanar o, o cuanto más se pueda, con distintos temas, eh, las quienes están en el grupo de, de, de chat de la comunidad, iremos proponiendo temas de, de conversación como surgió esto de la comunidad para, para intercambiar temas y, y, relacionados entre, entre coaching y las profesiones, con temas digamos que no sean los tradicionales y, y todos están invitados a proponer coaching y psicología, o sea, esta es la idea de la comunidad, abrir el espacio a los coaches de toda Latinoamérica, eh, en un intercambio de conversaciones, que, como vemos, hoy tuvimos una, para mí una nutrida asistencia por ser, por la forma en que lo convocamos, eh, pero bueno, esto va a ir creciendo. Y, y bueno, que Juan Carlos has hecho esta, esta primera charla de, de, de, de este ciclo, con, con tanta efectividad, con tanta claridad y con tanto aprendizaje para los que, los que estamos en IAC, los que estamos en ICF, los que estamos en coaching, abriendo nuevas posibilidades, así que eh, por ahora si no hay más preguntas, gracias a los que estuvieron. Julián, este, eh, que hayas venido eh, formador ¿no? de, de coaches de, y has visto, bueno, está bueno ver los discípulos que uno forma trabajando y sobre todo incursionando en otras profesiones como es el tema del médico cirujano, así que la verdad que buenísimo, gracias urca de Perú que también es este líder de, de IAC en Perú, este, no sé si todavía está eh, Gonzalo, y bueno, toda la gente que no conozco, les pido en todo caso que puedan este, presentar o, o, o registrarse eh, en, esta, en estas direcciones, coachinguruguay.com, que es justamente la web en la que centralizamos quienes se quieran escribir en la parte de busca un coach que no sean coach, o quienes se quieran registrarse como coach, y este, por mail comunidad eh, acá, iremos, lo, los iremos sumando, bueno ya, ya, ya estuve comentando al principio los medios, los WhatsApp, eh, Instagram, nos pueden encontrar en cualquier espacio. Para mí ha sido un gusto, bienvenidos como siempre, con la pasión que han puesto hoy a, al próximo evento que podamos tener próximamente. Si tomaron nota y no hay mucho más que hacer, terminamos en una hora 39 minutos. Eh, gracias a todos. ¿Alguien que se quede? No quiero que nadie se quede con algo que decir. ¿Hay alguien que quiere decir algo más? Porque si no, después me juzgan de que no, a ver, eh, puede ser ya, o sea, interviniendo con sonido, eh, no solamente en el chat, este, bueno, gracias Rosana, las direcciones, este webinar está grabado, este webinar estaba grabado, estaba siendo grabado, no sé cómo lo voy a poder compaginar, porque se cortó en un determinado momento, pero la grabación va a estar casi completa, la voy a editar, eh, el correo que vi justamente es para entrar a lo que es comunidad de coaching, y ahí vas a encontrar los links y el material que pueda hacer falta, gracias Juan Carlos, gracias a todos, dicen excelente, eh, acá está la dirección eh, de Lucía, que deja su su, su dirección, Lucía Rincón, eh, sí, obviamente, quienes, quienes no conozco y me pueden dejar el mail acá, estaría buenísimo, porque yo esto no lo cierro hasta que no estén todos los mails, así que, si los ponen, después esto va a quedar o lo compartimos en algún espacio. Los mails de mucha gente que no conozco, Daisy, C eh, Celia, creo, este, Rosana, Ramón, Vilma, eh, Chandra, ya, ya son, los demás los conozco, por supuesto, Juana, que es, es, es parte de la comunidad, colega y compañera de, de Uruguay, este, los demás creo que los tengo, ¿no? pero por las dudas. Franco tomasetti quien, quien era quien estaba hablando, Maru Ferreira, también lo tengo, Jacqueline, gracias por estar. Bueno, en fin, todos. Este, si lo van volcando, yo ya después lo voy copiando. Muchísimas gracias. Y está, nos veremos, calculo yo, o en una semana o en 15 días, cualquiera de las dos es posible. Eh, y en la medida que tengamos los mails, serán avisados con qué tema podemos seguir. Y vamos a ver cómo Juan Carlos para armarles de la comunidad una oferta con respecto a la formación, para médicos, en este, en este grupo no hemos este, podido reunir médicos de Uruguay, pero seguramente lo deben haber, para difundir un poco el tema de coaching, porque está bueno difundirlo por cualquier vía, a distintas profesiones. Ese es el desarrollo. Nosotros, comprometidos claro. con la educación, y mucho de lo que vos a se aplica a la educación, las maestrías y demás, estamos con el coche educativo, y así como el coche educativo, estamos con la gente de sistemas y estamos con las, con las distintas profesiones. Es un, una posibilidad de compartir acá la aplicación del coaching a las profesiones, cómo enseñarle cuáles son los beneficios. Creo que eso está bueno, sea cual sea el área, que uno esté, y entre los que estamos podemos aportar un montón. Así que nada, eso, gracias, nada más por ahora, esto sería todo. Perfecto. Ramón Márquez, doctor, muchas gracias por todo el aprendizaje y los conocimientos que compartiste, y ahí se me fue. Este, bueno, para la mejora y la atención del ejercicio de la labor del área de la salud, en mi caso estoy en el área de la fisioterapia, me encantó el abordaje emocional, del que estoy seguro mejorará los resultados del paciente, sin ninguna duda, el coaching mejora el resultado de la vida, de todos, o sea que, y muy importante lo que dijiste, la diferencia de, de las competencias, la diferencia es decir, las maestrías se viven, las competencias se viven, pero las maestrías se viven más porque están concebidas desde un aporte del coaching hacia el cliente, hacia el ser humano, entonces, esa es una de las diferencias digamos, de, de, de lo que implican las maestrías respecto a, a las otras. Todas se complementan, ¿no? Como yo digo, este, quiero que sepan que yo no sostengo una visión eh, básicamente en la, que, en, la que, en la que todos los aspectos estén, como que se pueda compartir y se pueda eh, integrar más que, más que separar, ¿no? Este, hay algunas diferentes, otras no. Estaba buscando acá una, una, una placa que yo siempre tengo y es eh, es parte de lo que de lo que eh, como se dice me gusta eh, acá está lo que me gusta eh, dejar como último mensaje es que los coches estamos en, en, en situaciones similares digamos, ¿no? esta cuestión de ¿cuál es la definición de coaching, como vos bien la viste viste esta que tiene que ver con la de IAC pero si los vemos eh, la definición tanto de la ICF como de la FICOP están rondando básicamente en algo similar, ¿no? y, y, y yo creo que esto es importante, pero lo más interesante es cuando vemos los estándares, es decir, en qué, en qué medida las, las, las maestrías que están en el centro pueden tener o no una integración con las demás, y yo creo que ahí está el tema, algunas se orientan más al ser, otras se orientan más al, al, al ser humano, las otras se orientan más a la competencia del coach, pero básicamente es un conjunto de estándares, esto está todo en la página de Coaching Uruguay, a mí me gusta eh, expandir el conocimiento de toda la disciplina del coaching y no, no de una sola. Así que, bueno, esta es una de las cuestiones que, que vale la pena ver y que estaremos discutiendo en otras reuniones. Y si me pongo a hablar, pues estar un buen rato. Así que, desde ya, muchas gracias a todos este, y nada, gracias por venir. Este, bueno, gracias que, estamos en contacto. Estamos en contacto, sí, estamos en, bueno, estás en el grupo, así que los que sí, no estén claro. en el de comunidad los vamos a sumar. Perfecto. Eh, ok. Si todos dejaron los mails, yo no voy a cerrar la comunicación porque tengo que ver, tengo que encontrar el mail, pero básicamente este, eh, ahí está. Quiero copiar los mails antes de cerrar. Excelente presentación. Dice Juana. Gracias, Juana, por estar. Excelente presentación del coaching desde una profesión tan específica. Exactamente eso fue lo que a mí me dio mucha curiosidad, ¿no? Como, si bien. Y habíamos tenido algunas charlas en, en el tema de nutrición, muy buena integración de maestrías en nutrición. Eh, esta era otro, otro aspecto, otro, otra, otra visión del tema, así que nos parece que, era, que valía la pena hacerlo. Eh, copio acá. Bueno, creo que está, está, está todo dicho y registrado. Eh, ¿Alguien quiere hablar? Me encanta que se queden. <ríe> Ahí, Comentar algo más o preguntar, porque esto es una charla, ¿no? Yo no, no me gustan las disertaciones ni las cuestiones protocolares en lo que yo hago. Así que esto es absolutamente informal para el que quiera hacer algún comentario, eh, cómo hace. Bueno, me pone en el chat. Lucía dice, muchas gracias, feliz noche. Ah, siguen llegando a Maíz, eso está buenísimo. 9.46, estamos ahí. Solo espero que podamos editar la grabación, porque la verdad que fue muy valioso el tema de la, de la explicación, este, Juan Carlos. Bueno, cuando la tengas editada, correo electrónico. Sí, no, la, la, la miento porque, porque la verdad que se colgó, no sé, por una cuestión que no entiendo, porque venía muy bien, pero, pero está, la vamos a editar, así que está. De hecho, ahora ya puedo en esta en este en este dispositivo cómo dejar cómo dejar de, de grabar. Eh, te